¡Mujeres! ¡Hola! Llegó la mujer del futuro, ¡qué alegría! Hoy estamos en el día número uno de los próximos 45 días con María Imelta. Eh, vamos a trabajar en estos próximos 45 días en eh, un tema que se llama ¿Cómo ser una mujer productiva? Ese va a ser eh, nuestro tema en los próximos 45 sí. días. Vamos a trabajar en los próximos eh, 45 días y eh, vamos a hacernos estas preguntas. Hola, Camila, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, bienvenidas a todas. Este es el primer día nuestra los Próximos 45 días vamos a planear nuestro futuro. Tenemos eh, 45 días eh, para las personas que están aquí, en vivo, este reto va a ser un regalo para las que estén en vivo no va a quedar grabado eh, no, eh, o sea, se va a hacer en vivo y si no lo vieron en vivo, entonces no no lo van a poder ver este es un nuevo estilo para trabajar solamente podrán compartir las que están en vivo, el resto ya se va a empaquetar y va a quedar dentro de un curso eh, que lógicamente eh, se va a vender más adelante entonces por eso es tan importante que estén en vivo acá eh, porque en este momento que están en vivo y que están aportando entonces vamos a hacer un trabajo especial también es importante que te anotes ahí en el listadito que yo te estoy colocando eh, para mandarte eh, cuando vamos a hacer algo que sea privado porque me han dicho que por qué no les ha llegado el enlace, es que usted no se ha registrado acá en este documento, en esta forma. Y ahí me vas a colocar también cuál es el tema que quieres que trate durante estos 45 días, enfocándonos en cómo ser una mujer productiva. Si estás acá, es porque quieres realmente eh, ser una mujer productiva, productiva y ya um, parar de, de quejarte, de, de sentir que el mundo se te viene encima entre lo que es la casa y el trabajo. Nosotras las mujeres tenemos un problema muy grande y es que eh, nosotras, a ver, vamos a denme un segundito que es que como estoy mandando esta información a diferentes partes eh, entonces eh, voy a concentrarme un momento en mandar esta información a dos partes que son muy importantes, una es esta otra es, eh, si de pronto están aquí ustedes no sé si están en vivo por favor ayúdenme a compartir este este taller, eh, ¿qué más era? Eh, la escuela, Ari, y eh, las personas con las que estoy trabajando, estoy haciendo un equipo de trabajo, así que si quieres ser parte de mi equipo de trabajo, eh, ay, no, si quieres ser parte de mi equipo de trabajo, entonces, eh, me dices que estoy armando un equipo precisamente de mujeres productivas. Ya, paramos rompimos las maldiciones y todavía crees que tienes una maldición entonces tienes que ver ese taller que se llama Cómo romper maldiciones, pero ahorita ya ese tema se acabó y esto es solamente para las mujeres que quieren ser productivas, entonces sientes que el mundo se te viene encima entre tus quehaceres de la casa y el trabajo mujeres, nosotras las mujeres estamos diseñadas para tener trabajo en la casa y yo estoy trabajando desde mi casa, inclusive María eh, María Mamor, que dice papacito tan lindo. Y miren el hijo que tengo, venga, venga les presento, venga, ve amor que la qu quieren conocer a esta belleza. Miren, esta es mi hermosura, yo soy la mamá de este papacito. No, <ríe> y de esta perra y se va con ella. No. Voy a para una reunión. Amor mío, te amo. Mujeres, vean. Miren esa belleza de hombre. Yo te amo. Yo te adoro. Y un telavial. Bueno, eh, me dejan la guachafita. <ríe> Hola, Mercedes. Qué gusto. Hola, Adriana. Qué gran lindo. Sí, esto es un excelente inicio. Porque vamos a hacer las mujeres. Mira, como mujer, te diste cuenta que es muy fácil distraerse ¿por qué? porque nosotros tenemos algo que se llaman emociones y somos mamás somos uh, líderes somos trabajadoras y obviamente yo tengo un hijo maravilloso que pierdo todo enfoque cuando lo veo porque mis ojos se iluminan y mi alma yo lo amo entonces yo me desconcentro muy fácil y las mujeres tenemos ese pequeño eh, virtud porque somos capaces y estamos diseñadas para varios oficios, es decir, somos multitareas, ¿sí? Pero a la hora de ser productivas tenemos que enfocarnos y tenemos que manejar el enfoque, la atención con intención y ahí es donde nosotros empezamos a fallar. entonces ¿Te cuesta demasiado concentrarte más de 20 minutos entonces este taller es para ti si te cuesta concentrarte 20 minutos enfocada acá acá este es el foco ahí vamos a hacerlo así entonces vamos a trabajar eh, este taller lo voy a tratar en lo posible de hacerlo de 20 minutos para poder aprender a decir y a concretar las cosas. Mujeres, nosotras, y me incluyo y soy la número uno, en hablar mucho y a la final decir poco, porque repito mucho. Entonces voy a empezar a trabajar 20 minutos. ¿Qué vamos a hacer durante estos eh, próximos 45 días? Vas a dedicarte... 20 minutos diarios en vivo, porque no va a quedar disponible después. Si usted no lo vio en vivo, se perdió el reto, porque yo estoy cambiando mi estrategia para ser productiva. Con frecuencia, olvidas lo que tenías que hacer. A mí me pasa muchísimas veces. Muchísimas veces yo digo, oh my God, ¿qué era lo que yo iba a hacer? Se me olvidó qué era lo que iba a hacer. Claro, vi a mi hijo Vi a la perra, a Mía, me desconcentré, se me olvidó lo que iba a hacer, entonces necesitamos trucos, necesitamos tips, necesitamos estrategias, necesitamos tener control de nuestro tiempo. A lo único que yo puedo controlar con, con la ayuda de Dios y que yo sé que Dios me da ese dominio, es de mi tiempo. Si usted no domina, su agenda, su tiempo, usted está jodida. Si a usted le manejan la agenda, y si usted no sabe manejar la agenda, usted está jodida. <ríe> jodida. Ay, Jodida porque me perdió la cámara. <ríe> Muchachas, están jodidas. Exactamente, exactamente, así es. Eh, hola Ari, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Rochi. Bueno, hoy quiero invitarlas al final un momentito. Bueno, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender a manejar, a controlar la agenda. Esta agenda es base fundamental para ser productivos, ¿por qué? Porque el tiempo se está yendo así volando, yo no sé si a ustedes les está pasando, pero el tiempo eh, está yéndose muy rápido, entonces tenemos que aprender a mantener enfoque, a mantener atención con intención, eso lo vamos a aprender obviamente en estos 45 días, les voy a dar estrategias que yo personalmente Utilizo porque yo soy escritora, escribo libros, hago el blog, luego el blog tiene una imagen, eh, tengo un equipo de trabajo que me hace las imágenes, tengo otro, otra muchacha que me organiza lo del blog, tengo otra muchacha que me hace lo de los correos, pero... De todas maneras, yo no doy abasto porque yo también tengo que ser una mujer productiva y armar un equipo que produzca por resultados. Óigame, escríbame esa palabra, por favor. Yo te voy a enseñar en estos 45 días a tener un equipo que se evalúe por resultados, Aquí no es el que más dice, sino que es el que más resultados tiene. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está mi Rochi hermosa? Qué gusto que estén aquí estas mujeres que quieren ser productivas. Bueno, entonces eh, vamos a, a ver durante todos estos 45 días eh, cómo organizar el tiempo en la casa y cómo organizar el trabajo, y más en este tiempo que estamos concentrándonos en el trabajo desde casa. Hay muchas mujeres que el trabajo ya se está haciendo desde casa. Somos amas de casa, mamás, esposas, pero también somos emprendedoras y trabajamos desde casa. Entonces, Trabajo desde casa, es muy importante aprender a mantener el enfoque. Esto es, yo diría que es una prioridad, es una prioridad. Trabajo desde casa y cómo me enfoco. Con frecuencia olvido qué tenía que hacer. Entonces, vamos a utilizar herramientas que yo les voy a enseñar para que ustedes puedan eh, tener un, un checklist, puedan tener herramientas eh, a nivel, digamos, en el celular. Qué herramientas, eh, por ejemplo, uso yo. Obviamente, hoy no se las voy a decir. Pero, eh, reminder eh, hay muchas estrategias acá que vamos a ir utilizando para, para que vamos, denme un segundo. OK. Entonces, tenemos muchas herramientas. Para nosotros ser productivos, ¿cuál es el mejor amigo que nosotras tenemos, mujeres? El mejor amigo que tenemos es el tiempo. El mejor amigo que nosotras las mujeres tenemos es el tiempo. Voy a escribirte acá, ¿cuál es el mejor amigo que tenemos? ¿Cuál es el mejor amigo que tengo? Que tengo... Es el tiempo. Tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo, tiempo. Se cobra por tiempo, se vende por tiempo. Eh, esta semana he estado eh, contratando eh, un, un, personas para que me ayuden a trabajar y yo les pregunto y les digo: ¿tú cómo cobras? Y me dice: eh, ¿tú cobras? Le pregunto a la persona: ¿tú cobras por resultados? O tú cobras por tiempo y me contestan, cobro por tiempo y yo, mmm, ok, no por resultados. Y resulta que la persona que cobra por tiempo no es la que yo necesito. Yo necesito personas que trabajen conmigo por resultados, porque cuando yo termino el libro... El libro es el paquete que se puede vender, el resto no me sirve. Porque puede ser que yo le pague a una persona por tiempo, pero por, en el tiempo se puede quedar tres años y no hizo el libro. Y yo necesito ver físicamente el libro. Entonces, una cosa es el tiempo y otra cosa son resultados. Y yo te voy a enseñar cómo trabajar. Dominar el tiempo, pero trabajando por resultados, entonces son dos cosas muy diferentes que tienen, eh, que están ligadas, cuando yo te pago a ti o cuando a mí me pagan por resultados, entonces la gente ve más, in, más, se interesa más, porque la pregunta siempre que tu cerebro se hace, ¿y qué gano yo? ¿Qué gano yo haciendo esto? ¿Qué gano yo haciendo esto? Y por eso es que están cambiando las empresas. Ya hay un cambio, mujeres, mire, gracias a Dios, Dios es hermoso, Él es bello y Él es precioso porque pasó este coronavirus. Ayer tuve una reunión, un mastermind, diría yo, un mastermind sábado a las 8 de la noche, sí, tuve un mastermind ayer a las 8 de la noche porque hay unas empresarias que no tienen tiempo sino los sábados, Y fue el único día que nos pudimos reunir. Miren, ¿saben qué me están diciendo las mujeres? Que yo les estoy ayudando a organizar su tiempo desde la casa porque ellas no habían trabajado empresarias trabajando desde casa. ¿Por qué? Porque obviamente por este problema no pueden ir a la oficina, las oficinas se cerraron y está lo que es el teletrabajo. Y resulta que ayer hablaba con una de ellas que es eh, contadora eh, dentro de la compañía, pero trabaja desde la casa y me decía, las ventas de la compañía bajaron a la mitad, pero las ganancias subieron al doble. Y yo, ¿y por qué? Y me dijo, porque el teletrabajo, el que las nosotras trabajemos desde la casa, disminuyó costos de uh, mantenimiento, costos de aseo, costos de servicios públicos, costos de mm, transportación para los vendedores, los vendedores ya venden desde la casa entonces ya no hay viáticos y muchas cosas se están moviendo por internet, por lo tanto a mí me van a empezar a pagar por resultados, no por horas, pero resulta que yo sí necesito del tiempo y necesito que mi tiempo sea productivo entonces, para yo Ganar dinero, tengo que mostrar resultados, pero para mostrar resultados tengo que dominar el tiempo. Entonces, vamos a hacer? Vamos a estudiar, vamos a educarnos, vamos a dejar de estar llorando, vamos a dejar de estar. Eh, las maldiciones ya las limpiamos, ya lo, solo, lo olvidamos, ya a, a, a producir, a a tener estrategias, eso es lo que eh, te tengo que enseñar, cuáles son esas estrategias para volverte una persona más productiva. Entonces, eh, durante estos 45 días vamos a trabajar todo eso. Vamos a hacer trucos de cómo eh, podemos, digamos, aprender a concentrarnos más. Vamos a hacer ejercicios de cómo aprender a dominar la mente porque el enfoque está aquí en el área cognitiva y dijimos que íbamos a despertar ese tercer ojo del de ojo cuántico y ese ojo lo vamos a trabajar muchísimo dentro de este, de este taller. Eh, ¿qué, va, ¿Qué más vamos a hacer? Mm, hay muchas personas, como vienen de depresión, las mujeres que están aquí es porque ya pasaron este proceso de depresión, ya pasaron este proceso de angustia, y si no, ahí está el otro curso que se llama como romper maldiciones generacionales. Si acabaste de pasar, resulta que es muy probable que tú tengas trastorno por déficit de atención e hiperactividad que se llama TDHA es muy probable que tú tengas un problema de déficit de atención y que a lo mejor, ayer me decía una Juanita y me decía, marimelda tengo hasta la piel reseca, no sé qué hacer, no me concentro en nada, todo me, me aburre, ya no me canso. Y aquí obviamente ya llevo 18 minutos y ya debe estar cansada porque tiene un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que se describe con T, D, H, D. Espérate, yo te, lo, yo te lo escribo. Entonces, si tú tienes ese problema de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que se dice T, -D -A -H, entonces, este taller es para ti. Vamos a, a, a enfocarnos en consejos para que no olvides o no te distraigas, como la distracción que acabé de tener con mi hijo, como la distracción que tengo con el perro, con la distracción de las llamadas, con la distracción de que como trabajamos desde la casa, yo antes de empezar acá, barrí, trapié, <risa> hice un poco de cosas. Cuando hacer multitasking, cuando no, bueno, en fin, vas a encontrar muchos consejos para eh, todas esas distracciones, para todos esos olvidos que se interponen día a día, mujeres, y que eh, al final del día terminamos tan cansadas, tan rendidas y de money, money, nada. Hicimos, hicimos cosas y ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Porque ahorita ya no van a pagar por horas pagan por resultados entonces vamos a tener que cambiar esta manera de pensar y vamos a tener que cambiar esta eh, pásame el link del reto ok, perfecto eh, mira ah, ¿qué hice yo acá? Mercedes ay Mercedes se me embolató. Resultados. entonces perdón, perdón. vamos a tener que cambiar esta manera de pensar no, me enredé con una cosa acá eh, Pásame el link del reto. Está aquí en este. En este de, dame un segundo que ya mismo te lo paso. Mira, acá está. Aquí está. Bueno, mujeres, eh, cumplido 20 minutos. Este va a ser mi, mi enfoque. Y terminamos por hoy. Eh, las espero mañana. Ahí está el link Mercedes. Ahí te lo acabé de, te lo acabé de pasar. Ahí está. ¿Se lo acabé de pasar? Yo quiero participar. Perfecto. Bueno, Mercedes, me encanta, me encanta que estés aquí en, en vivo. Y quiero decirles que las personas que estén en vivo y que um, compartan este taller y que compartan esta información y que escriban dentro de este programa, al final del taller, Diario Voy a darle entrada a cualquiera de ustedes que quiera participar. En, así que en este momento quiero invitarte eh, aquí con este link si quieres entrar. ¿Por qué? Porque al final del, del taller voy a dar, estoy armando un equipo de mujeres que realmente me he dado cuenta que las mujeres... Obviamente, tenemos que aprender a trabajar en equipo mujeres productivas y entonces, en este momento, si hay alguien que quiere entrar, si hay alguien que quiere entrar en este momento, entonces, por favor, ingresa, tengo a la una a las 2, a las 3. Si hoy no alcanzaste a ingresar, entonces para mañana ya sabes que si vas a estar en vivo, vas a estar preparada para cuando yo invite a alguna de ustedes a entrar al programa. Esto también te va a servir porque eh, todos mis seguidores van a verte, van a conocerte y vamos a empezar también a hacer esas alianzas que nosotros necesitamos como mujeres productivas. Como mujeres emprendedoras, como mujeres que trabajamos desde casa y que tenemos la obligación de tener responsabilidad en la casa y generar ingresos. Color incolorado, este cuento se ha acabado. Hasta luego, que estés muy bien. Bueno, nos vemos mañana. Acuérdense que vamos a ver trucos, tips, técnicas, estrategias, control de tiempo, cómo agendar cómo trabajar desde casa, cómo planear, cómo eh, también tomar descansos, en fin, todo va a ser un, um, ¿cómo se dice? Toda una hazaña, toda una uh, película que vamos a tener en estos, en estos días. Bueno, mujeres, Mercedes, gracias por estar aquí y nos estamos viendo mañana con la ayuda de Dios. Que estés bien, chao.